Bienvenidos a la primera edición de Curiosidades de la saga GTA. En esta ocasión les ofreceré 20 curiosidades del. Sí, adivinaron. Hablaré de las curiosidades del GTA Vice City. City of Vice. Podemos leer este mensaje, Ciudad de Vicio, en los coches de policía de Vice City, tal vez se refiera a que Vice City está lleno de prostitutas, droga, alcohol, metanfetamina, etc. Curiosidad número 2. Coche de bomberos. Podemos leer el mensaje Don't burn in silencio ideal 911 que significa no se queme en silencio y llame al 911. Curiosidad número 3. Cheta FBI. Podemos encontrar un cheta del FBI en la parte de atrás de la comisaría de Little Habana. En este vehículo podemos hacer misiones de vigilante, como en el coche normal de policía. Curiosidad número 4. Caddy oculto. Podemos encontrar un Caddy cerca del faro, entre unos arbustos. Extraño pero cierto jaja. Curiosidad número 5. Sea Sparrow. Este helicóptero que flota en el agua podemos encontrarlo en la parte trasera de la mansión de Díaz y luego de encontrar 80 objetos ocultos. Curiosidad número 6. Elvis Presley. Podemos ver volantes en la calle que anuncian zombie Elvis Phone, o sea, encontrado el zombie de Elvis. Además, se puede ver por los aires un avión skimmer que arrastra un cartel con el mismo mensaje. Curiosidad número 7. Parodia Eineken. En Ocean Beach, de cerca del Pole Position, podemos encontrar el edificio Maison Wenify con sombrillas afuera. En ellas se puede leer Drink Beer, aunque es una clara parodia a la conocida marca de cerveza Heineken. Estas sombrillas también se encuentran en otros sitios de la ciudad. Curiosidad número 8. Carteles del hospital de Ocean Beach. El hospital tiene carteles que dicen Always Looking Out of View, o sea, Siempre Buscando Fuera de Usted. También hay un cartel de no parking, no estacionar, que además dice no 5 minutos, no 30 seconds, not at all. Traducido significa no 5 minutos, no 30 segundos, nada. Curiosidad número 9. Peatones curiosos. Algunos peatones presentan ciertas curiosidades, como una mujer con una cámara de fotos, un hombre con una cámara de fotos, una mujer con un tatuaje de una calavera en la espalda, entre otros. También podemos ver que el peatón motero tiene un tatuaje de una calavera en su brazo derecho. Encontramos un motero parado afuera de la tienda de los moteros, en el centro de la ciudad. Los gangsters de Vice Point también tienen algo particular. Podemos notar que sus chaquetas tienen una figura de un dragón o de un tiburón en la espalda. Los podemos encontrar en la zona del centro comercial North Point. Otra curiosidad es que algunas mujeres suelen tener unas bolsas en las manos con la propaganda de Gash, una marca ficticia de ropa que aparece varias veces en Vice City. Esta curiosidad se ve, por ejemplo, cerca del centro comercial North Point. Otro peatón curioso es el obrero con casco amarillo, que está fumando y con un tatuaje en el brazo izquierdo. Su remera blanca está rota en la panza. Curiosidad número 10. Hombre colgado. En el primer vídeo del juego luego de iniciar una partida nueva podremos observar un hombre colgado junto a dos medias reses en el fondo. Curiosidad número 11. Objeto oculto 101. En el piso flanco del hotel Ocean View podemos encontrar un objeto oculto roto subiendo las escaleras. Claro está el motivo de por qué dichos objetos nos significan dinero cada vez que agarramos uno. En su interior se esconde cocaína. Curiosidad número 12. No orinar. En los trampolines altos de algunas piscinas de Vice City podremos leer un cartel que dice Don Pei in No pool. ¿Qué significa no orinar en la piscina? La imagen muestra un agua amarilla algo desagradable XP. Curiosidad número 13. Piscinas de Starfish Island. En todo Vice City podemos encontrar piscinas de diseños variados, pero las más llamativas quizás sean dos de Starfish Island. Una con la forma de un torso femenino y otra con la forma del logo de Rockstar. Curiosidad número 14. Cuadro con violín. En el interior de la casa amarilla de Island podemos ver un cuadro roto con la imagen de un niño tocando el violín. Curiosidad número 15. Basurero. En la entrada del basurero hay un cartel que dice City Scrap, ciudad chatarra, adornado con dos canos de escape y un neumático. Curiosidad número 16. Tetas. Podemos ver unos pechotes en la pared de un edificio que alumbra el reflector luego de la misión punto G, la última del estudio de cine. Es una propaganda a la película porno que filmó Candy Sux. También se hace alusión a las tetas en el logo de la heladería Cherry Potters. Curiosidad número 17. Aros de básquet. Podemos encontrar varios aros de básquet si recorremos Vice City. Una buena alerta. En GTA San Andreas ya podemos jugar tirando al aro. Curiosidad número 18. Alusiones a Scarface. En Vice City podemos encontrar algunas alusiones a la película Scarface. Por ejemplo, la mansión de Díaz Barra Bertetti es una alusión a la mansión de la película, al igual que el laberinto que hay en el jardín. También los monitores de seguridad que hay en el interior de la mansión son una alusión a los monitores de seguridad de la película. Otra parodia a la película está en el apartamento 3C de Washington Beach, que hace alusión al asesinato que tiene lugar en el baño. Curiosidad número 19. Parodia al logo de Nintendo. En el portero eléctrico del edificio Cochrane Heights de Washington Beach, enfrente a la tienda de Raphaels, podemos ver una parodia al logo de Nintendo. Arrimamos la mira con un rifle de francotirador y notaremos en la esquina inferior izquierda dicha parodia. El logo está conformado por una E y dos S. Curiosidad número 20. Parodia a Sprite. En el interior de taxis Kaufman podemos encontrar una máquina expendedora de Sprunk, la bebida parodia a Sprite de The Coca-Cola Company. En Tassan Andreas ya podemos hacer uso de estas máquinas. Y bueno, ya se acabó la primera parte de curiosidades de la saga GTA, en la segunda parte veremos los easter eggs del mismo juego de hoy, el GTA Vice City. Si te gustó, no olvides suscribirte para más curiosidades, easter eggs y hasta books. Saludos. 22 lúdica a su jodido servicio. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja.